Yeah, miro el espejo a veces yeah, Pero nunca me encuentro Porque miro las letras yeah, Con las que tapo todo yeah, yeah, Me miro el espejo y no te veo la míos, La verdad es extraño pero lo tengo asumido Me obsesione con el sonido Pero como mal arreglo Entonces, no, Si no queramos ni ver. Me gusta mi mano en tu pelo Y ahora estoy con alguien más No le puedo hacer cariño Porque no eres tú yeah. porque no eres la delante No me no, que, que cante Yo de que yo ya vivo Si por ahora estoy vivo Mejor no intenté, distante La verdad es que contigo aprendí mucho un libro en al estante El sonido que no escucho te siento que para mí es mucho Yo estoy atrapante Se rompió el lado tuyo. Mido el espejo a veces Pero nunca me encuentro Porque miro las letras coco con co la que toco todo you